Hola, buscadores, hay una frase que me ha llamado la atención, tal como explica. Es un poco larga, pero creo que vale la pena comentarla, al menos un poco, para recordar, para refrescaros la memoria. La frase dice, es a través de la gratitud, por el momento presente, que se abre la dimensión espiritual de la vida. A través de la gratitud por el momento presente. Gracias por este ahora. Cuando tú agradeces este ahora, donde te encuentras, el ahora, el presente, en realidad estás abriéndote a la dimensión espiritual. Hay gente que piensa que la espiritualidad, tal como se ha explicado muchas veces, es rezar, es creer en un dios o en un, o en un karma, da igual, ¿vale? Creer en algo. Y esto... No, no tiene nada que ver. Tú puedes creer en lo que te dé la gana y ser espiritual, o creer en lo que te dé la gana y no ser espiritual. No tiene nada que ver. La espiritualidad, el camino o la dimensión espiritual, como dicen esta frase, en realidad es tu actuación y el por qué actúas de esa manera. O sea, tu actuación y tu intuición, perdón, intención. La actuación y la intención. Esto es lo que define un camino espiritual realmente. ¿vale? No el que sigas unas posturas de yoga o una meditación o unos maestros, supuestos maestros ascendidos, o un Jesús o un Buda. Da igual. Todo eso son invenciones de la mente para entender el mundo. O intentarlo. Pero son invenciones mentales. Son conocimientos. ¿vale? Y esos son pensamientos, invenciones mentales. Que no importa si son ciertos o falsos, pero no importa en absoluto, porque eso no te hace espiritual. La espiritualidad es el corazón en movimiento. Bueno, también esto es una metáfora, evidentemente, porque el corazón, si no está en movimiento, está muerto. vale Si se te para el corazón. Pero la metáfora del corazón se refiere a la conexión con el alma. Vale, El alma se manifiesta a través del corazón del chakra cardíaco, mejor dicho, ¿vale? Y la energía es el amor. No el amor de pareja, que también, pero quiero decir que la gente lo confunde, oh, no, yo amo mucho a mi pareja, ¿vale? Pero, o a mis hijos, o a mis padres. Todo eso no tiene poco que ver con la espiritualidad. Forma parte, como lo forma parte todo en este mundo, ¿vale? Pero en realidad la espiritualidad es algo más que eso. De todas maneras, insisto, el agradecimiento... Y en este caso, sobre el momento presente, cómo estás ahora, por lo que tienes ahora, por lo que eres ahora, ese gracias, ¿no? es lo que te abre el chakra cardíaco. La emoción de agradecimiento, junto con otras, con el amor, por ejemplo, la esperanza, etcétera, tienen que ver con este chakra. Si tú no sabes agradecer, no sientes agradecimiento por lo que estás viviendo... Ahora, aunque sea negativo, aparentemente, ¿no? está cerrado la dimensión espiritual. Simplemente, no es que seas malo, ¿eh? no se te está diciendo, oh, es que eso es un pecado. <risa> bueno, se te está diciendo que no hace falta que vayas a meditar o a yoga o a lo que sea, porque eso no te va a servir de nada. Tienes que. Todo eso son técnicas que te pueden ayudar a abrir el chakra cardíaco, el, car... el corazón, y a partir de que lo empiezas a, a abrir. Sientes amor hacia el mundo, agradecimiento hacia el mundo y otras energías de ese estilo. Eso es lo que te ayudará. Por lo tanto, empieza. Quizás te cuesta al principio. Bueno, pues no sé, yo lo que hice fue empezar a pensar en lo que tengo. En un momento determinado de mi vida, ¿qué es lo que tengo? Porque lo que solemos darnos cuenta es de lo que no tenemos o de lo que no nos gusta de lo que tenemos. Nos fijamos mucho en lo negativo, lo que nos nos disgusta, que no nos gusta, ¿vale? Pero lo que nos gusta no lo miramos, no lo ponemos en el otro plato de la balanza. En cambio, cuando empezamos a mirar, te das cuenta de que tienes comida en la nevera, por ejemplo, ¿no? Sí, oh, o no tengo, no tengo calamares, <risa> vale, muy bien, pero tienes comida, puedes comer decentemente. Tienes que estar agradecido por eso. Oh, es que he trabajado para ganármelo. Mm, vale, sí. ¿Cuánta gente hay que no tiene trabajo? o oh, que trabajan y no tienen para comer es que si puedes compararte para lo, lo bueno también puedes compararte para lo malo no, es que ese tiene un Lamborghini y yo no lo tengo vale, sí piensa de verdad en todo lo que tienes y te darás cuenta de que en general es mucho más que lo que no tienes piensa en lo bueno y te darás cuenta de que es mucho más de lo que es malo para ti, estoy hablando ¿eh? subjetivamente pero sí que decide, tiene mucho que ver el cómo tú lo vivas, lo quieras o hayas decidido vivirlo. ¿no? Es que a mí me molesta mucho esto. Esto lo considero muy negativo. Y, y otro pues se daría con un canto en los dientes para poder estar como tú, por poner un ejemplo. No, pero no es que... ¿Vale? Puedes estar agradecido. Seguro. Estoy seguro. Y más si estás escuchando este tipo de vídeos. Porque seguro significa que estás ya en el camino del crecimiento personal. No voy a decir que estés muy arriba, muy abajo. Da igual, aunque acabas de empezar. El hecho de escuchar ese tipo de vídeos, no solo los míos, ¿eh? no me pongo en plan medalla, sino este tipo de vídeos, significa que estás buscando. Eres un buscador, estás en el crecimiento personal. Con lo cual, ya puedes darte cuenta de que estás mucho mejor que muchísima gente. Y ya sería hora que lo hicieras. Aprende a agradecer a los tuyos, a los que no son tuyos, a todo el mundo todo lo que te han aportado en la vida y volviendo a la frase al ahora mismo céntrate en cómo estás ahora no ayer, ni dentro de 20 segundos ni hace una hora ahora, céntrate, escucha siéntete y verás que puedes estar agradecido por un montón de cosas por otras quizás no, pero un montón sí pues agradece, siente agradecimiento por eso y en ese momento estás Subiendo rapidísimamente por el camino espiritual. Espero que te haya servido. Dudas y preguntas en los comentarios del vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.